Vamos en 3 dos, uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Eh, muchas gracias por seguir estas charlas. La semana pasada hasta, siguieron tres mil, más de tres mil, tres mil doscientas personas. Y bueno, vuelvo, vuelvo a insistir en, en lo que ya saben ustedes y yo trataré de prepararlas lo mejor que puedo, y ustedes traten de sembrarlas lo mejor que puedan, porque estamos haciendo, ustedes y yo, el trabajo que Jesús nos encomendó hacer. Cuando nos dijo, vayan por el mundo a predicar mi nueva. La gran, el gran mensaje de Jesús. Eh, comenzamos diciendo que en este, la, la última semana de junio, tenemos fiestas grandes de hombres enormes en nuestra religión. San Juan Bautista, cuya fiesta es mañana, y después del 29, la fiesta de San Pedro y San Pablo, de cual hablaremos de los dos separados para más tarde, el domingo que viene. Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista. ¿Quién es este person? Bueno, antes de comenzar, les quiero felicitar a todos los Juanes y Juanas, hay muchos en el mundo, ¿eh? Yo me preguntaba, yo tenía una tía, yo me preguntaba, me pregunto, de ¿estos Juanes vendrán de San Juan Bautista, el primo de Jesús, o vendrán de San Juan el apóstol, el amigo de Jesús? Quizá de los dos, pero en fin, Juan es un hombre muy hasta ya se dan cuenta que entre los papas por alguna razón los papas ya saben que se cambian de nombre, de nombre y el papa el nombre que más papas ha tenido pues ha sido Juan. El último Juan que los que son de mi edad se acordarán, Juan 23 no hay ningún otro nombre que haya tenido 23 papas que lo hayan escogido. Bueno, ¿quién es este San Juan el Bautista? ¿Y por qué el Bautista? Todo lo que voy a decir, eh, yo, yo eh, eh, pongo algunos detalles que no están lógicamente, pero lo pueden leer en el primer capítulo de San Lucas. Ahí nos habla del de nacimiento de Jesús y nacimiento de Juan primero y lo que la Santísima Virgen tuvo que ver etcétera. ¿Cómo se enteró la Virgen de que su prima estaba embarazada, Isabel? Y más tarde, allá en agosto, hablaremos de la muerte de San Juan, el martirio de San Juan, que lo llaman San Juan de Goyado, porque lo, lo, de, lo mandó de el rey Herodes, el borracho que estaba en aquel banquete por insidias de su cuñada con la cual estaba casado, pero eso para el 28. Pues los padres de Juan, Zacarías e Isabel, eran ya mayores de edad y no tenían hijos. Zacarías era sacerdote del culto judío y vivía cerca de Jerusalén, como toda esa gente, en una ciudad, en una aldea que se llama Aincarín, yo tuve la suerte de visitar siempre que se hace alguna peregrinación a Tierra Santa, pues ese lugar lo visitan, lo visitamos por ser un lugar muy importante, ahí incarín donde nació San Juan Bautista. Ahora, la primera noticia que tenemos de San Juan fue a través del ángel que apareció a la Santísima Virgen, Ángel San Gabriel, cuando la Virgen... Eh, comenzó a preguntar muchas preguntas, claro. Una de ellas es, el ángel le dijo, vas a concebir y tener un hijo. Ella dijo, pero bueno, yo no conozco varón. Y el ángel le contesta, para Dios no hay nada imposible. Mira, tu prima Isabel, ya fuera de la edad de concebir, está esperando a un hijo y lleva ya seis meses para Dios no hay nada imposible. Un detalle. ¿Qué harían ustedes, a ver mujeres, si todo el mundo en el país donde ustedes viven están esperando a un héroe ¿m? y que van a ser de una mujer? Todos. Y mira por dónde se aparece un ángel y le dice a ustedes, tú vas a ser la madre. ¿Qué harían ustedes? Yo no sé. Eso le pasó a la Santísima Virgen. Todo el mundo estaba esperando en Israel la venida del Mesías. Mira por dónde Dios escogió a la Santísima Virgen. Y en aquella conversación con el ángel le dijo que iban a ser su pariente, de su pariente Isabel, iban a ser un niño. Pero claro, entonces ya al ver esto, la Virgen dijo, hágase mi tu palabra y entonces se embarazó por obra del Espíritu Santo de Jesús qué hace la Virgen pues yo creo que haríamos ahora allí estaría la televisión los medios de comunicación etcétera etc., porque esta es la madre del Mesías nada de eso fijaros qué interesante cuando le dice el ángel tu prima Isabel ya anciana ¿Quién está esperando a un hijo? Lleva seis meses. La Virgen dice el Evangelio, apresuradamente se puso en camino para ayudar a su prima. La primera lección. Cuando estamos llenos de Dios, lo primero que hacemos es pensar en el prójimo. Jesús lo no va a repetir esto fuerte, ¿eh? Así que si no pensamos en el prójimo, eh, sobre todo en el prójimo necesitado, eh, podemos un, dudar un poquito de nuestra religión. No fue la Virgen a Jerusalén y le dijo, señores, yo soy la famosa madre del Mesías. No fue ni siquiera allí a Nazaret, donde había un rabino, para decirle nada. Apresuradamente se pone en aquellas caravanas que iban continuamente a Jerusalén, porque Galilea, donde ella vivía en Nazaret, queda retirado. ¿no? Y organizaban caravanas para que la gente fuera a visitar el templo de Jerusalén. Se ponen en camino. Bueno, entran en a la casa de su prima, y cuando entra en la casa de su prima, Isabel, Isabel la ve y dice estas palabras. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Desde que tú, desde que tú entraste en la casa, el niño está dando saltos en mi seno. Ese niño era San Juan Bautista. Claro, lo pueden leer eso en el primer capítulo ¿eh? de San Lucas. Lógicamente la Virgen se quedó allí, para eso iba se quedó tres meses llevaba seis meses de embarazada hasta que nació Juan el Bautista podemos imaginarnos aunque había entonces claro eh, matronas que ayudaban muy eficazmente a las madres a pues y naturalmente María fue para eso allí estaría María fue ella me pregunto la primera que ¿Tuvo en su... sus brazos a Juan, su sobrino? Pues posiblemente. Quizá una partera que tuviera más experiencia que ella, le ayudó a Isabel a dar a luz, pero después, inmediatamente después, como sabemos por la judía, el padre lo toma en sus brazos, como reconociéndolo como hijo. Ahora, la Virgen estaba allí. Juan el Bautista San Juan estuvo en los brazos de la Virgen inmediatamente. No sabemos si fue ella quien esperó con sus manos de joven al niño cuando salió del vientre o una partera se lo entregó. Yo no sabemos. Piensa lo que quieran. Pero eso sucedió. Bueno, vamos a arrastrarnos un poco cómo se enteró eh, sus padres que iban a nacer Juan. Zacarías estaba en Jerusalén, en el templo. <ríe> Repito, léalo en el capítulo primero. ¿eh? Y estaba encargado de, de, de quemar el incienso eh, en una de las horas en el templo. La gente estaba para eso. no Pero mira por dónde se le aparece un ángel y le dice que... va a tener un hijo. Zacarías, yo creo, que dudó un poco, o mucho, no sé, porque en aquel momento se quedó mudo. El ángel le dijo, pues para que seas, no seas cara de que te, te, eh, cabeza dura, quédate mudo. Y salió a prender el incienso, la gente se dio cuenta de que algo pasaba con Zacarías. Bueno. Pero no supieron qué. Zacarías terminó su trabajo y se fue a casa. Y su esposa concibió. Me imagino que quedándose mudo, no volvió al templo, claro. Pasaron los nueve meses y nació Juan. Toda la región se enteró de aquella mujer ya mayor, Isabel hija, esposa de Zacarías también ella de una familia sacerdotal todo se enteró de que iba a tener un niño todo, lo dice el evangelio, todo, toda la región. nace el niño, Juan pero Zacarías sí que mudo y entonces claro el que estaba encargado de, de, de los censos de los judíos le pregunta ¿y cómo se va a llamar? Zacarías estaba mudo ¿eh? y dice Isabel, Juan pero si no hay nadie en tu parentela que se llame Juan entonces le preguntan a Zacarías que estaba ahí un poco arrinconado, contentísimo quizá con sus niños en los brazos entonces le da al niño quizá la Santísima Virgen, imagínese ¿no? y pide un pergamino y un de esos pinceles o eh, como una especie de pluma aguda sin tinta y escribe en el pergamino su nombre será Juan y en aquel momento se, de, de, se le desata la lengua y comienza a hablar todo claro, aquello corrió como pólvora alrededor de todas aquellas naciones me dio niño Posiblemente la Santísima Virgen estuvo allí pues unos días más, una semana, ¿no? Porque acuérdense que ya cuando vuelve a Nazaret, la gente se da cuenta que está embarazada y viene el problema, que no, no hablaremos ahora de él. Ya Isabel se levanta, se siente fuerte. Allí fue cuando la Virgen pronunció eh, la, la, la, la famosa canción, La Magnífica, allí cuando encontró a Isabel Isabel dijo desde que he aquí el niño salta de gozo mi alma glorifica al Señor, etcétera etcétera bueno nace el niño no sabemos nada de qué pasó con el niño pero sí sabemos que se fue al desierto en el desierto también es una conjetura lo que voy a decir ¿eh? los autores se tiran los pelos porque no saben qué pasó. Había un grupo cerca del mal muerto de gente que no estaba de acuerdo cómo llevaban las cosas en Jerusalén. La religión, decían ellos, está podrida. Y ellos se juntaron como monjes en unas habitaciones allí en el desierto. Se llama aquello Conram. Ahora hay muchos autores que dicen Juan se iría con Corán cuando ya era muchacho no lo sabemos porque lo primero que aparece Juan es allá en el desierto joven vestido de piel de camello comiendo miel silvestre y langostas no langostas del mar ¿eh? lo que encontraba en el desierto y predicando la penitencia. Se hizo famoso Juan. Y la gente venía a él. De todas partes. Era un hombre duro. Hablaba como los profetas del Antiguo Testamento. Una de las fases famosas de Juan es ya está el hacha puesta en el tronco del árbol, si no encuentran frutos, etcétera, ¿no? Jamás Jesús usaría ese lenguaje, pero era propio de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, venía mucha gente y mira por dónde. Un día, cuando menos lo esperaba, en la fila de los pecadores ve a su primo, Jesús de Nazaret. Él sabía quién era. Se pone nervioso y le dice a Jesús, bautízame Juan. Pero si tú lo no tienes pecados. Sería una conversación así, ¿no? Bautízame Juan. En aquel momento aparece la Santísima Trinidad otra vez. La primera vez aparece con la anunciación. Padre, el Espíritu Santo que dice concebirás a un hijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aquí ahí aparece una paloma y la voz del Padre y Jesús en el agua pero claro, eso lo sabemos ahora, ellos no entendieron nada vamos a hablar un poquito del de bautismo ¿qué era el bautismo de Juan? el bautismo de Juan no era, con, no era nuestro ¿eh? era yo creo que pudiéramos compararlo con el miércoles de ceniza nuestro es lo que se llama un sacramental produce frutos en la persona en tanto en cuanto esa persona está dispuesta y preparada por ejemplo si vamos a tomar la ceniza y no tenemos intención ninguna de mejorar, vamos por rutina, no sirve para nada. Así era el bautismo de Juan. Los sacramentos, que son siete, no los pudo instituir Juan. Eso los instituyó Jesús. ¿Qué es un sacramental? Un sacramental, pues es eso, el agua bendita que tomamos antes de entrar en la iglesia. El pan bendito, no, no la coestía, ¿eh? el pan bendito, el día de la ceniza, un sacramento es algo que produce aquello que simboliza. Me explico. El bautismo de Jesús, el agua simboliza vida. Entonces, al bautizar a la criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos mandó Jesús, y derramarle ese agua, en aquel momento ese agua produce vida. Se lo dijo Jesús Naricodemo. Tienes que nacer el agua. El bautismo de Juan no era así. El bautismo de Juan era sencillamente un rito penitencial. Produce o no produce, depende de la persona que lo recibe. Así que, si se si, si, si armaban a Juan el Bautista por costumbre, o porque todos iban, ese agua que, que le derramaba, o, o a ellos lo metían en el río, no, no, no significaba nada. Jesús fue, para, para dar ejemplo, ¿cómo va Jesús a ir a que el bautismo le quita el pecado? Si era Dios. Bueno, se bautizó y se fue comenzó entonces su su apostolado jesús ahora volvamos san juan y jesús se conocieron pues miren algunos, no sabemos los autores algunos más estrictos dicen no pues no dice nada los evangelios yo personalmente no soy nadie ¿eh? Pero primero, conociendo las relaciones que tenían las familias judías, muy estrechas. Por ejemplo, vemos a Abraham, que cuando quiere casar a su hijo Isaac, manda a su criado de confianza a la casa de unos parientes que tardaba días en llegar. Lo mismo en el libro de Tobías, lo mismo. Las familias se conocían. Las genealogías las sabían de memoria. A mí me extrañaría mucho que después de que vino la Virgen a Nazaret y después que se cambió y se, se arregló aquel lío de lo cual hablamos al ver a la Virgen embarazada y, y, y no de San José, después que se arregló todo eso, pues San José y la Virgen y Santana y San Joaquín y, y todos los demás tuvieron que re relacionarse con con Zacarías y con Isabel, ¿no? Ni modo que dijeran, bueno, ellos están ahí, en la Inca, nosotros aquí. No, no, era, no, era, no somos así nosotros, y menos los judíos, que como digo, sabían las genealogías de memoria. Así que, piensen lo que quieran, pero yo pienso personalmente que Jesús y Juan se conocían, que se conocían las familias, ...por ser judíos y por tener orgullo... de saber quién eran los descendientes... o de la misma sangre. No sé si han visto ustedes... ...algunas pinturas que pintó... ...este famoso pintor español Murillo... ...que pintó, pintó tantas inmaculadas... ...y también pintó... ...era muy devoto de la Virgen... ...y pintó también varios cuadros... ...en que estaban los dos niños... Juan y Jesús jugando ante la mirada empelezada de Isabel y de María. Bueno, ¿qué sucedió? Pues, ¿por qué no? Eh, eh, se, se sacaban solamente tres meses. Juan Bautista era tres meses mayor que Jesús. Para que llevaran el niño, en este caso, San José y la Virgen hicieran un paseo, de, desde Nazaret que había muchas peregrinaciones a Jerusalén y ahí en Carines, el pueblo de Juan Bautista, está pegado como era sacerdote de su padre pues, pues yo no sé cómo se, se puede explicar que después de todas las señales celestiales que tuvo la Virgen y Santa Isabel decía, bueno, pues ya, ya nació un niño Ustedes en Aíncaín y nosotros en Nazaret. No creo. Pero en fin, el evangelio parco en detalles de eso. Ahora vinieron más tarde los evangelios apócrifos. Esos ponen una cantidad de detalles que nos gustan. Pero no sabemos. Esos apócrifos comenzaron en el siglo III porque les gustaría les gustó lo que nosotros decimos, porque nos pusieron más detalles los, los evangelios verdaderos, ¿verdad? No, no pusieron. Ahora, lo que sabemos es que después de que... pasando los años, sí, se encuentra Jesús con Juan. Y Juan, vestido de camello, con el pelo y la barba larga, metido en el agua, bautizando. O sea, dando ese rito de penitencia. Que algunas veces los protestantes nos dicen, voy a hacer un paréntesis, ¿eh? que ¿por qué bautizamos a los niños? Que Jesús se bautizó a los 30 años. Bueno, señores, Jesús en primer lugar no se bautizó. Porque el bautismo de Juan no era el bautismo nuestro. Lo hizo, por ejemplo, dar ejemplo a todos aquellos que le rodeaban. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si sabemos que nacemos con pecado original y que el bautismo lo quita, el bautismo de Jesús, ¿eh? no el de Juan, lo quita, ¿por qué dejar al niño con el pecado original o la niña cuando podemos quitárselo pronto? Y de ahí viene el bautismo nuestro. Sea temprano en la vida de los niños, y como sabemos que es algo que el niño no se da cuenta que tiene, hacemos responsables a los padres y a los padrinos. Claro, para que eduquen a ese niño en la fe que él no supo cuando la recibió. Pero ese niño, que nace como todo, o niña, que nace como nosotros, como todos nosotros, con pecado original, se convierte en el templo de Dios. Desde que es chiquito o chiquita. Y la Santísima Trinidad comienza a vivir en él o en ella. ¿Por qué esperar a los 30 años? ¿Mm? Bueno, tenemos que darnos cuenta, repito esto porque vale la pena, que el bautismo, aunque lo llamamos Juan Bautista, el bautismo de Juan no era sacramento, ¿eh? repito, era sacramental. Como el agua bendita que tomamos nosotros al entrar en la iglesia, o como el pan bendito o la ceniza. Produce en tanto y en cuanto las disposiciones de la persona están listas para producir. Nunca nos dan la gracia. La gracia que nos hace hijos de Dios nos viene por los sacramentos, ¿no?, por los sacramentales. Está claro, ¿verdad? Bueno, sigamos con San Juan Bautista. Cuando vino Jesús, entonces San Juan Bautista se queda mirando para él y dice aquellas famosas palabras que repetimos todos los días en la misa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya los profetas habían llamado a Jesús Cordero. Isaías decía, el Cordero degollado, que va al matadero, que no, no dice nada. Y, y Juan, he aquí el Cordero, que quita el pecado del mundo. Cuando pasó Jesús, vamos a dejar el martillo de Juan para cuando llegue la fecha, que es el 28 de agosto, si Dios quiere. Cuando pasa Jesús, esta actitud extraordinariamente humilde de Juan vio como algunos de sus discípulos, entre ellos Andrés, el hermano de San Pedro, San Andrés, y otros siguieron a Jesús. San Juan no se puso celoso y no dijo, pero bueno, ¿por qué me abandonan? No, al contrario, dice... Conviene que él crezca y yo disminuya. Qué hombre, ¿no? Conviene que él crezca, Jesús, y yo disminuya. Yo soy la voz en el desierto, nada más. Bueno, entonces, cuando vio que algunos discípulos le seguían, Jesús tuvo para Juan las palabras más grandes que solamente un, un dios puede, puede decir de una persona. ¿A quién salisteis a buscar en el desierto? ¿A alguien que vive entre sedas? ¿En palacios? No. ¿Salisteis a buscar a mi primo que vivía en el desierto? Yo os aseguro, estas palabras son extraordinarias, ¿eh? de Jesús. Yo os aseguro, que no ha habido hijo de mujer tan grande como Juan el Bautista. Claro, ahí no entra él, ¿no? Porque él es, es, él es hijo de mujer e hijo de Dios. Y ese Juan el Bautista era hijo de mujer y hijo de hombre. Pero entre los, entre los hombres pone Jesús a Juan el primero. No ha habido Ningún nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista que celebramos ahora, el nacimiento de Juan, el primo de Jesús. Y ya más tarde, cuando se presenta la ocasión, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, cómo murió. El rey lo mató en una borrachera que tuvo, porque no se explica de otra manera, dando permiso a aquella niña que le pidiera lo que quisiera, eso lo vamos a, ahí lo pueden mirar, eh, lo vamos a comentar más largamente el 28 de agosto, si Dios quiere. Hoy celebramos mañana el nacimiento de Juan el Bautista, el primo de Jesús. A mí me gusta mucho, eh, será porque soy muy familiar, pensar en las relaciones que tuvieron esos parientes, tan grandes en, el en, en la Biblia, ¿eh? porque los judíos, al ser una minoría, rodeados de pueblos mayores que ellos, se cuidaban unos a otros. Miren, una cosa que me llamó la atención, y después lo comprobé cuando estuve en Filipinas, y me llamó la atención que los filipinos, gente muy católica, no solamente tienen un padrino, tienen algunas veces siete parejas. ¿Por qué? Bueno, cuando estuve allá en Filipinas, me lo explicaban. Porque es el único país católico rodeado de países musulmanes o de otras religiones. Y para que el niño o la niña esté arropada dentro y crezca dentro de la fe, católica, entonces le dan siete padrinos o sea siete catorce más los padres dieciséis una comunidad cristiana arropando a esa criatura para que se consiga adelante de la religión católica muy interesante muy interesante aquí en Estados Unidos también lo hacen, muchos filipinos esa era la razón. Bueno, pues entonces, eso hacían los judíos con su religión. Ellos eran los únicos que tenían la religión verdadera y la cuidaban mucho. Por eso vemos la relación de ellos unos con otros. <risa> vemos como, eh, ya dije esto en otra ocasión, hoy no me acuerdo, como Abraham busca una esposa para su hijo Isaac lejos. Tobías igual. Porque quería que fuera dentro de su religión. Esa religión judía era la que vivían Jesús y María, y Zacarías e Isabel, los padres de Jesús. Así que yo no veo por qué, no podemos imaginarnos, y, y, y que, fue, que sea realidad, que se juntaron. Se juntaron las parejas. Podían juntarse cuando... Iban al templo, aquellas peregrinaciones que hacían los judíos al templo, se buscaban los familiares. La Virgen volvió para Nazaret, porque ella tenía su obligación de volver para Nazaret después de que nació Juan, pero ahí se acabó toda la relación. No, no, no. Claro, cuando venía Jesús. No nos dice el Evangelio, lástima que no dice más detalles, ¿no? Que en algunas películas se lo, lo dijo, que vio a Juan, a Jesús, entre los pecadores que así iban a acertar, acercar a él y que le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Claro, he aquí el Cordero de Dios cuando salió del agua que quita el pecado del mundo. Conviene que él crezca y yo disminuyo. San Juan. La persona más santa nacida de mujer, excluyendo naturalmente a Jesús. Ese es el nacimiento. Hombre, yo diría que la oración de mañana, de hoy, en las familias, eh, conmigo mismo, es pedirle a San Juan Bautista, al pariente de Jesús, al que la Virgen Santísima tuvo en sus brazos antes de tener a Jesús, a Jesús lo llevaba en su seno. Que nos conserve esa relación con Dios. Con nuestras familias. Esa relación que tuvieron Jesús, José y María. Con Juan, Zacarías e Isabel. Esa relación que nos hace por el bautismo de Jesús, hijos de Dios. Y que por acuerdo, esa relación... Más tarde, los dos van a morir. ¿eh? Juan de Bautista, ya saben cómo. Y Jesús también. Los dos jóvenes, pues quizás Juan de Bautista a los 30 años. Y Jesús a los 33. Primos. Qué suerte, ¿no? Bueno, pues que ellos protejan nuestras familias en nuestra religión y en nuestra amistad y amor unos con otros. Como digo, más detalles con Biblias católicas, pueden leer notas grandes abajo, Lo pueden encontrar todo esto que yo dije en el Evangelio de San Juan, de San Lucas, perdonen, en el capítulo 1. Más tarde veremos a San Juan morir de gollado allá para agosto. Bueno, que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias, nos conserve unidos, como la Sagrada Familia de Jesús, José y María, Zacarías y Isabel, y nos mantenga siempre unidos unos con otros y a Dios, y con Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.